¿Qué pasa si emites muchos documentos y tienes que anularlos? Eh, bueno, alguien podría decir, pero fácil, lo anulamos uno a uno. Sí, es verdad. Pero ¿qué pasa si emitiste, por ejemplo, 500 boletas y necesitas anularlas masivamente? Bueno, eso no ha pasado. Tenemos clientes que le ha ocurrido. Por ejemplo, me acuerdo de un cliente que le pasó con la fecha de emisión de los documentos. Se equivocó con la fecha y en vez de emitirlos con fecha febrero 2022, lo emitió con fecha febrero 2021. 500 documentos emitieron un año que no correspondía. ¿Qué tenía que hacer? Anularlos. Pero emitir 500 notas de crédito y 500 foletas es bastante trabajo. Pero hay una forma más simple. Si te interesa saber cómo, queda en este podcast. Hoy día con Catalina vamos a ver justamente eso. Muchos documentos emitidos y cómo anularlos pero masivamente. Esa es la gracia de este podcast. Catalina. Sí, sí. Eh... <risa> estaba distraída. <risa> sí, estaba pensando en que eh, había dicho emitirlos masivamente pero se podía acomodar a entender de emitir masivamente con un archivo. La nota de crédito. Mm. Sí, no, no, no, en realidad me refiero a la emisión masiva. O sea, tenemos documentos que emitimos mucho. Eh, claro, sí, tienes razón. Ahora que lo pienso, sí. Sí, sí lo dije más Bueno, no lo vamos a editar, lo vamos a hacer así. Ya. Yeah. Para que vean que aprendemos de los errores. Sí, no, en mm. realidad me refiero a qué pasa si tengo muchos documentos emitidos mm. y necesito anularlos, pero claro, no masivamente emitiendo un documento masivo, sino anular, digamos, todos juntos. O sea, yeah. no es una palabra un poquito más fea, pero en el fondo, ¿cómo puedo anular? O si existe alguna forma de anular, por ejemplo, boletas, todas juntas sin tener que emitir 500 una, notas una, de crédito. Ya. Claro, una a una la nota de crédito. Ese, sí. ese es el problema. Y ese fue el mismo caso que le ocurrió a Nicole. Nicole eh, nos contactó la semana pasada, o hace dos semanas, pero hace poco, eh, donde había emitido varias boletas. Y, eh, bueno, por error de digitación, eh, la necesitaba anular. El punto es que las boletas habían sido aceptadas, por lo tanto, las boletas ya eran válidas ante impuesto interno. Entonces ella lo que necesitaba era anular y eh, el problema puntual de la anulación no era que dónde hacía la anulación o cómo hacía la anulación, sino que era, eh, por ejemplo, tengo que anular 100 boletas y de las 100 solamente tengo 30 folios. Entonces, claro, ahí eh, lo que ella eh, podía hacer era emitir una a una las notas de crédito eh, por, por las 100 boletas. Pero eso era mucho trabajo. O sea, claro, o sea, si el problema es que tenías 30 folios. O sea De partida que tenía 30 folios. Claro, folios, o sea. folios perdón. Eh, Pero también, o sea, el trabajo, o sea, el tiempo que le, que le iba a llevar emitir o sea, 100 notas de crédito, que de hecho en un principio iban a ser solamente 30. Eh, iba a ser mucho el tiempo que iba a gastar realizando esa gestión. Ahora, igual eso se puede, se puede reducir si tú lo haces, por ejemplo, con la emisión masiva de nota de crédito. Si tú, sí. tú puedes. A ver, emitir 100 notas de crédito en realidad masivamente no es problema. Tú puedes emitirla igual a como emite las mismas boletas de manera uh -huh. masiva, por ejemplo. El problema puntual yo creo que está en lo que tú dices, que solo tenía 30 folios. Sí. Entonces, claro. Alguien puede decir, bueno, pero emite 30 primero, pues pide folio y emite otras 30. Sí, es verdad, se podría hacer eso. O sea, en el fondo, si impuesto usted no solamente me da 30 folios y no, y no me autoriza más, lo que yo podría hacer es empezar a emitir las notas de crédito masivamente, da 30, por ejemplo, uh -huh. anulo, esa, anulo esa 30 boleta y después pido más folio, anulo 30 más eh, y así sigo hasta que, eh, que, que termino. Pero obviamente eso tiene el problema de que hay que estar pidiendo folio y tiene el problema además de que igual hay que hacer un proceso que igual no va a demorar. Entonces, si bien podría yo como solución empezar a anular de a 30, uh -huh. sigue sin ser lo más eficiente. Ya mira, y, y, si, y si impuesto interno solamente le está dando 30 folio, eh, ¿qué podría hacer yo para anular las 100 boletas sin la necesidad de emitir eh, 30 notas de crédito y después la otra 70. Ya, yeah. aquí hay una esta opción. Yo nunca he sabido si realmente voy a confesar. No estoy 100% seguro si esta opción se puede usar siempre. Ya, yeah. entonces nosotros primero eh, lo que siempre recomendamos es consulta con tu contador. Consulta uh -huh. con tu contador y en este caso específico lo consulta con un impuesto interno y varias veces los usuarios lo han consultado con un impuesto interno y yo son lo que dice Hay una opción de impuesto interno que no sé realmente si le hicieron específicamente para este caso, pero existe que es la que voy a explicar ahora, que yo conocí alguna vez. Revisando, me acuerdo, una vez la documentación de los documentos tributarios, yeah. encontré una opción que se llama eh, Indicador Global de Referencia. Ah, ya, yeah, en la documentación donde indica el en costo interno. Los campos yeah. del XML, cuáles yeah. campos de cada uno. En realidad, y en realidad yo no lo encontré buscando hacer notas de crédito. Lo, busqué, lo encontré buscando hacer facturas. Yeah. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la parte de facturación masiva del LibreTE para las guías de despacho. Recordemos que LibreTE permite tomar un montón de guías de despacho y facturarlas masivamente. ¿Sí? El problema al hacer eso es, es, es que, ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, que facturar, no sé, pues, 100 guías de despacho? Uh -huh. Y esas 100 guías de despacho, si yo, yo lo que tengo que hacer es colocar las referencias a esas guías dentro uh -huh. de mi factura. Entonces, eh, para poder hacer eso, yo podría crear, por ejemplo, 100 referencias. Uh -huh. Que en la práctica no se puede porque hay una limitación de impuestos interno, pero supongamos que se pudiera creo que referencia, pero eso tampoco me cabe en el papel. Uh -huh. Entonces, por un lado, tengo la limitación del papel y además tengo la limitación de cuántas referencias puedo colocar. Yeah. Que si mal no recuerdo, son 40. Se puede chequear en la documentación, pero si mal no, no recuerdo, son 40. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero facturar 100 guías de despacho con una factura? Uh -huh. Uno podría pensar, ah, no se puede. Tienes que dividir la factura en, en tres partes. Uh -huh. 40, 40 y 20. Bueno, y ahí, revisando la documentación, aparece este indicador global. Yeah. ¿Qué es lo que permite el indicador global? Permite colocar solo una referencia y el indicador, eh, tú marcas eh, la referencia como referencia global. Uh -huh. En el folio colocas un cero y después todas las guías de despacho que tú quieres facturar las colocas en el detalle. Entonces, en el fondo, es como hacerle trampa al documento porque en el fondo no estás colocando la referencia en la factura, sino que yeah. la estás colocando en, en, en, en, el, de, en el detalle. ¿ya? Y yo dije, bueno, si esto funciona con la factura, funcionará con las notas de crédito. Y la, pues, lo probé un día. Y hice el caso, emití, yeah. dos, emití dos boletas uh -huh. En realidad las boletas da lo mismo, porque como no va en la referencia y impuesto interno no la revisan, en la práctica no podrías eh, hacer eso. Y yo creo que esa es la gracia. Puedes hacerlo porque impuesto interno hasta ahora, hasta donde yo sé, no revisa la, que la boleta esté en impuesto interno para hacer la nota de crédito. Es algo que no... Esa validación no la tienen. Como lo de la boleta en, en nuevo, entre comillas. En realidad no es nuevo, ya lleva casi dos años. Pero ¿Entonces eso pasa con las boletas? O sea, impuesto interno, ¿las boletas no las boleta no la valida? Eh, ¿Que estén eh, en impuesto interno? al momento de emitir la nota de crédito yo tengo la sensación que no lo hacen. Yeah. No te podría decir si sí, efectivamente es así, pero yo tengo la sensación de que no lo hacen. ¿Por qué? Porque y bueno, eso es fácil de probarlo, Pues emite una nota de crédito a una boleta que no exista. O sea, si queremos ah, salir claro. de la duda es tan fácil como que lo, los que están viendo el podcast hagan eso y... Sí, y, porque y, la factura y, y, no. No, con la factura no, con la factura no, con las facturas diferente, Si el documento no está, te va a salir que el documento referenciado no existe. Claro. Ya, pero con las boletas... Eh, creo que yo he visto esos casos donde no pasa, y donde eso no pasaba, o sea, mejor dicho, o sea, no pasa la validación, pasa que se puede emitir. Bueno, volviendo al caso. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Emití una nota de crédito con una referencia global anulando dos, dos boletas. Yeah. Y la nota de crédito fue aceptada. Entonces, ¿qué hicimos después de eso? Le dijimos a los usuarios que tenían un problema donde tenían muchas boletas y tenían que anular. Le dijimos, mira, en realidad, lo correcto sería emitir una nota de crédito por cada, por cada boleta. Eso sería lo correcto. O sea, eso es lo que deberías hacer. Uh -huh. y como nosotros solamente a los usuarios les decimos lo que tienen que hacer y no se lo hacemos, le decimos, mira, tú tienes que hacer esto, tú hazlo. Claro. Y además normalmente son problemas por la son problemas, son errores que ellos cometieron al emitir los documentos, por uh -huh. eso tienes que anularlo. Entonces, eh, pasó eso. Y obviamente el usuario, oye, pero es que son muchas notas de crédito y bla, uh -huh. bla, bla. Entonces digo, pero mira. Esta, esta otra alternativa, que técnicamente funcione, que técnicamente se puede hacer, no significa que sea lo correcto. Yeah. Entonces le dijimos, mira, consulta impuestos Interno, pregúntale si te permiten emitir una nota de crédito con referencia global para anular las boletas. Él hizo la averiguación y impuestos Interno dijo, mira, sabéis qué? Ok, hazlo. No uh -huh. me acuerdo cuántas boletas eran, pero eran hartas. No me acuerdo si era el caso de las 500 o era otro, pero eran hartas boletas. Eh, y funcionó. Aceptó, que aceptado, ha validado. La nota de crédito cumplió con rebajar el IVA que correspondía y su contabilidad quedó OK. Y Impostitain no quedó conforme con la solución que se hizo también, por lo menos en la unidad que él se atendía. Al tiempo después pasó lo mismo de nuevo. Uh -huh. Y se hizo una operación similar. Se les dijo, oye, nuevamente, pregúntale a y uh -huh. Impostitain no volvió a decir que sí. Entonces, nosotros tomamos como normal, y aquí es donde respondo la pregunta, en que si tú quieres anular muchas boletas, ya yeah podrías emitir una nota de crédito con una referencia global y en el detalle de esa nota de crédito, colocar las boletas. Y así puedes anular todas las boletas de una sola pasada. Ahora, ¿es el procedimiento correcto? Eso se lo dejamos a que cada constituyente en su en puesto interno, Por ejemplo, ahora, y los, los ejemplos que has dado han sido, han sido precisamente de boleta La referencia global, o sea, yo puedo usar la referencia global en cualquier tipo de documento, porque de hecho, la referencia global, tú dijiste es que estaba eh, para la guía de despacho. No, no, no. No no es que esté para la guía de despacho. Está en las opciones de referencias. Yeah. Está en las opciones de referencias ah, y hay, un, claro, y y hay okay. un campo que te mm. permite, si tú marcas como indicador global de referencia, con no me acuerdo cuál es el valor, supondré que es un 1, no me acuerdo si es un 1, pero está en la documentación explicado. Eh, si tú lo marcas y pones un 0 en el folio, uh -huh. y el importante no asume que eso es una referencia global y que el detalle va a ir en el... O sea, el detalle va a ir en el detalle. O yeah. sea, el listado de folios correcto va a ir en el, en el, en el de detalle. Pero, o sea, el listado de folios que yo quiero anular. O que quieres facturar en el caso de la ITA. Ah, yeah, nosotros yeah. lo hemos probado con facturas que referencian guías uh -huh. y con nota de créditos que referencian boletas. Ya, yeah, esos casos están probados esos y... Esos casos nosotros lo hemos probado y sabemos yeah. que funciona. Ya. Yeah. Eh, bueno, yo creo y me imagino que hay cosas que se tienen que considerar si yo voy a hacer una una nota de, de, de crédito con referencia global. Porque, porque tú también mencionaste de que a la persona se le indicó eh, que tenía que consultar con impuesto interno. Eh, claro, que, o sea, que era algo que tenía sí, que consultar sí, sí. O sea, ver, nos, con la plataforma. Como es algo extraño que normalmente no se hace, yo no le recomendaría a ningún cliente que lo haga sin previamente pedirle autorización de impuesto interno. O sea, siempre es bueno tener ese respaldo, mm. porque en caso de una fiscalización, el impuesto interno te puede cuestionar y te puede decir, oye, ¿por qué hizo esto? No, lo hice porque me autorizaron, porque tuve este problema, esta fue la pregunta que hice uh -huh. y me autorizaron a hacer. Entonces, o sea, como es un caso raro, yo recomiendo preguntar. No quieres preguntar, no te quieres arriesgar, emite una nota de crédito por cada boleta. Ya. Sí, de, de todas formas, la, en la documentación se, se indica que lo que al menos nosotros sugerimos es que el contribuyente solicite la autorización a impuestos internos, porque si fuese por hacer una nota de crédito, siempre con referencia global, yo cacho que eso... O sea, el tema de la referencia global tiene que aplicar sobre casos puntuales. Yo creo que tienen que ser casos puntuales, sí. porque a la larga lo que busca impuesto interno es tener un buen control de lo que se está haciendo. Y cuando vamos, o sea, especulemos un poco, sin, sin, sin, sin tener obviamente la respuesta de impuesto interno. Si me voy al registro de compra y venta, uh -huh. en los documentos emitidos yo tengo la nota de crédito y hay un campo que dice referencia. Yo tengo como más información, si está especificado el folio exacto que necesito, si es un cero uh -huh. que referencia global. Obviamente, si tengo el folio específico, hay más información en el puesto interno. Claro. Entonces, yo creo que hay que tener más información. Ahora, obviamente no es lo único. Hay que tener otras consideraciones. Por ejemplo, la nota de crédito, cuando anula un documento, uh -huh. por sí misma, eh, la nota de crédito tiene que tener solo una referencia. Eso significa que tú puedes anular solamente un tipo de documento con referencia global a la vez. O sea, supongamos que las boletas eran boletas afectas y exentas, uh -huh. las que te equivocaste en emitir va a tener que separarla y hacerlo igual con nota de crédito, no sea no, ah, claro, no puedo una... juntar todo no, porque son tipos de documentos diferentes, no. entonces hago, podría eventualmente hacer una nota de crédito con referencia global para las boletas afectas y otra nota de crédito con referencia global para las boletas exentas. Y además de esa consideración, si yo quiero emitir una nota de crédito con referencia global, ¿qué más tendré que considerar yo? para que la nota de crédito con referencia global sea una nota de crédito con referencia global. O sea, por ejemplo, ya mencionaste lo del folio, que en la sección como referencia, tiene que ser cero. el folio tiene que ser cero. Sí, tiene que ser cero. Ya. Eso, si al ser cero el folio, si tú en LibreT usa el folio como cero, automáticamente LibreT va, va a asumir eso como referencia global y la va a convertir en referencia global. Y tú en el detalle es colocar el resto. Las otras dos cosas importantes son, bueno, que esto ya también es... Eh, eh, debiese ser obvio uh -huh. a estas alturas, pero la boleta tiene que estar aceptada por impuesto interno. Yeah. O sea, no puedo estar emitiendo una referencia global de una boleta que esté rechazada, porque recordemos que un documento rechazado un documento que para todos efectos prácticos no existe en impuesto interno. Bueno, de todas formas igual eso es como para asegurarnos que la nota de crédito va a salir... Es que la nota de crédito te va a salir aceptada igual, porque es con referencia global. No va a tener cómo chequear los folios que tú estás referenciando. Ese es el problema. Entonces, por eso es que un chequeo que tiene que hacer el usuario, el usuario tiene que corroborar que las boletas que está anulando efectivamente estén aceptadas. De hecho, es súper importante porque ahora con la eliminación del registro de ventas, perdón, del resumen, resumen de ventas diario eh, que parte en agosto, con eso ya las boletas van a entrar por el envío. De hecho, probablemente hay algunas mejoras, están haciendo impuestos internos, imagino que algunas más cosas más. Entonces, yo creo que van a meter algunas validaciones de las que yo creo que hoy ya no, no tenían. Eh, entonces, si vas a hacer una nota de crédito con referencia global, los uh -huh. documentos, en este caso boletas, tienen que estar aceptados por ejemplo, okay. aquí está. O sea, lo mismo en la guía de despacho. O sea, si vas a facturar masivamente guía de despacho, tiene que estar aceptada la guía de despacho. Si no, no tiene sentido hacer la referencia. Eh, y lo otro, súper importante, es que eh, las boletas tienen que estar detalladas en el documento. O sea, yo no puedo decir referencia global, anulo boleta, y eh, an en el detalle colocar boletas y el total. No, tienen que ir los folios. O sea, tiene que estar indicado dentro del detalle del documento. Uh -huh. Nosotros recomendamos que lo coloquen en la sección del detalle del ítem, que se tiene más espacio, todos los folios. Ya, te, tengo otra duda. Eh, si, si, por ejemplo, ya en el detalle yo tengo que indicar los folios. ¿Los folios tienen que ser necesariamente correlativos o puedo decir desde el 1 al 50, luego desde el 100 al 120, Lo que el puesto no le indicó al usuario en, en, en, en esta ocasión fue que quedara claro cuáles eran los folios que se iban a anular. O sea, si yo coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del lenguaje español, es lo mismo que decir los folios del 1 al 10. O uh -huh. sea, para mí es lo mismo. Ya, pero si por ejemplo las boletas son como tres o sea, grupos da, de boletas. colocar los tres grupos, del 1 al 10, del 15 al 20, del 50 al 70. Ya. O sea, uh -huh. lo importante es que quede claro cuáles son. Sí, es que en el detalle iría letra y número. Entonces, por ahí podía ir mi duda de que en el detalle necesariamente tiene que ir el número 1, 2, 3. O también no, entonces podría... No, no, no. O sea, obviamente reco se recomienda que lo corrobore con impuesto interno en cada caso porque al final muchas veces depende de la fiscaliza del fiscalizador que después te va a revisar. Bueno, sí. Porque pense sí. pensemos que este, ese detalle es para que el fiscalizador, cuando te revise la nota de crédito, él tiene que entender qué fue lo que se anuló. Ah, ya. O sea, entre ya. más claro, mejor. Ahora, si tú tienes los folios y los puedes colocar y te caben entre los mil caracteres, etc., coloca los folios si tú uh -huh. quieres. Pero colocar de la boleta tanto a la tanto, coma, de la tanto a la... También ah, no, no, igual no alteraría. No, como o sea, el... lo importante es que esté detallado, se que se entienda sí. cuáles son exactamente los folios. Yeah. Por último, en algún lado le puedes colocar total de boletas anuladas, tantas. Yeah. O sea, como para tener más de detalle. Pero eso es lo importante, o sea, que esté, que esté todo. Uh -huh. Bueno, entonces, en resumen, podemos, podemos decir que eh, existe la posibilidad de emitir una nota de crédito con referencia global para anular varias boletas en el caso de que, eh, que tenga que, que anular una, una gran cantidad de documentos. Pero hay que considerar también de que esta, esta referencia global eh, en la anulación que, que vamos a realizar tiene que ser previamente autorizada por impuesto interno. Bueno, este fue el podcast de esta semana. Espero les haya gustado y los invitamos también a que se suscriban para que le lleguen las notificaciones eh, de los podcasts y de los lives que se realizan los, día, los días jueves en la tarde. Eh, así que eso, que han todos invitado a que se suscriban.